gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales JDS En este caso tenemos acá un Redmi Note 9S La cual está bloqueada por cuenta Y lo vamos a proceder a eliminar la cuenta Este video será muy práctico para todos ustedes y muy fácil Lo primero que vamos a hacer es configurar correctamente nuestro idioma en el país que estamos Vamos a dar en siguiente, nuestro país también acá Y pues nos vamos a conectar a una red wifi ¿No? Entonces una vez que se conecten a una red Wi-Fi Vamos a hacer lo siguiente En este caso me estoy conectando a Esperar a que se conecte Nada más nos vamos a ubicar acá en este punto Y vamos a dar donde dice añadir red Y arriba donde dice SSID Vamos a agregar un texto En este caso yo voy a agregar Youtube.com Gente Una vez que está escrito ahí pues ya hay que seleccionar con nuestro dedo en la parte de arriba todo el texto, en este caso tú puedes ver que te va a abrir unas opciones en la parte de arriba, vamos a ver donde está el, el icono de enlace y pues ya automáticamente te va a llevar lo que es a YouTube ¿no? vas a dar a clic clic una personita vas a dar configuración about que es políticas y privacidad de Google entonces en este caso si tiene un botón vamos a dar no gracias acá vamos a hacer lo siguiente, en este punto vamos a escalar la siguiente aplicación que es Google. Entonces, gente, como les estaba repitiendo, una vez que estamos acá, pues vamos a descargar lo siguiente: vamos a probarlo. Google account. Lo que es 8.1. En este caso, si no nos funciona 8.1, vamos a tener que descargar 9.1. Vamos a dar el primero. Vamos a descargar esta aplicación de acá. De esta página, perdón. Vamos a dar clic acá donde dice clip estar en este caso es un Redmi s como lo estaba repitiendo vamos a esperar que se nos abra estas opciones de acá para poder descargar la aplica y así poder instalarlo vamos a esperar nada más nada menos que se nos abra la opción para poder descargar la aplicación bueno gente pues descargará una parte verdecita lo van a dar ahí entonces van a aceptar y rápidamente cuando se descargue lo van a abrir ya lo que es la aplicación, lo van a detalles y ahí se verá la descarga en este caso ya tenemos descargándose, una vez que se descargue pues vamos a hacer lo siguiente vamos a proceder a abrirlo, acá en Chrome pues en este caso vamos a activar esta opción vamos atrás y lo procedemos a instalar, vamos a ver que se nos instale correctamente nos dice que se ha instalado la aplicación, vamos a dar en permitir Una vez que se instala puesto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir atrás y vamos a descargar la siguiente aplicación, que sería frp bypass. En este caso lo tenemos en la parte de acá, vamos a descargar de la primera página, lo descargamos, descargar, aceptamos para que se nos dé la descarga, nos vamos en detalles y acá te va a aparecer lo ¿no, que la aplicación es. se descarga, en este caso abrimos instalamos y esta aplicación pues no lo vamos a cerrar, esta aplicación solamente lo vamos a abrir ya vamos a abrir en este caso te mandará una pantalla o así vas a dar en los tres puntos en la parte de arriba y le darás acceso a navegador a aceptar ya pues en este punto vamos a colocar nuestra cuenta de google que es algo privado en este caso ya hemos colocado la cuenta y se nos está accediendo y ya rápidamente pues el dispositivo te va a dejar ahí, ahora si sí, tú puedes vas a volver al inicio nada más desde el botón de la parte de abajo y vamos a poder avanzar los pasos y vamos a probar si es que se nos ha agregado la cuenta en este caso, vamos a ver siguiente, leído todo, siguiente y vamos a esperar un rato comprobando, vamos siguiente acá en la parte de abajo en este caso ya se nos habría agregado la cuenta, vamos a esperar nada más que nos reconozca la cuenta caso contrario es que no la reconoce hay que tener que reiniciar el teléfono ya en este caso solamente vamos a esperar un momentico para que nos arroje si ya reconoció la cuenta vamos a ver el, si, el no copiar esperar un momento ahí nos sale que la cuenta ha sido agregada vamos a siguiente aceptamos términos de google vamos a dar un índice de salir sin recibir recordatorio omitirle vamos acá en este caso te va a demorar un poquito pero hay que tener paciencia omitir este paso vamos acá entonces y vamos a elegir un tema vamos a dar en el clásico nada más ya la instalación estaría completándose y estaría eliminada la cuenta en este Redmi 9S, en este caso hemos hecho un video para ustedes, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse al canal y darle like que estaremos con mucho más aportes día a día, nos vemos en un próximo video.